Bien, antes de ponerme a grabar, voy a controlar la ventana porque recién estaba media abierta y no quiero eso. Y parece que. no hay nada. Bueno, a ver, seguramente estarán pensando. Es muy rica. Al principio es re fea, pero después es re rica. Bien, a ver, hace mucho que. Ay. Dios, iba a decir que. Hace mucho que no grabo algo para este canal. Y literalmente es así, hace un montón que no grabo Y hoy tenía precisamente muchas ganas de grabar un tipo de video Tipo de terror como los que eran en el 2013 Tipo con poca edición, con cosas random como el 2013 Con muchos gritos así los ¡Ah! Así que sin más vamos a empezar a jugar este Bien, y literalmente este juego me lo acabo de descargar de media fila O sea, acá es el Happy New Year y tipo estamos en agosto, estamos en septiembre ya Está complicado el Happy New Year ahora eh. Bien, tengo 5 tubipapas, así que vamos a jugar solo O sea, tengo 5 tubipapillas porque recién estuve jugando el juego Y vamos a ver, vamos a ver Estuve jugando este, en donde te persigue una araña gigante Y eso, así que vamos a empezar y a ver qué onda Tengo el volumen, el volumen, solu, el, el volumen al máximo, escuchen O sea, tipo, los cagazos que me voy a pegar van a ser dignos de gritar Lo cual lamento mucho por mis papás porque en este momento están durmiendo Pero bueno, disculpa, no, no, no es mi culpa que culpa a usted haya salido mongol, Así que bueno, vamos a ir investigando las tulpapas Puse los gráficos medio bajos porque los de, si los tenés muy alto, tipo, la visión es muy, es muy amplia eh? Tipo, de acá veo hasta los pelos de, no sé, de la nariz de... Tía. Quiero que la, re, la, la visión sea reducida, reducida para que cuando aparezca el bicho, tipo el screamer sea, sea piola, ¿entendés? No, es que yo allá, allá de la punta ya me lo puedo venir Las cosas, eh, tipo... ¡Ay! ¿Allá está? What? ¡Amigo! ¡Amigo! ¡Se le ¡Amigo! ¿Quién es ¡Amigo! ¡Amigo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dios! ¡Ah! ¡Concha! ¡Es su madre! ¿Me sigue? ¡Ah! ¡Ay! ¡Amigo, rapidísimo! ¡What the fuck! Ah, no, ah, iba a decir, no me está siguiendo más Pero, what the, what the fuck, amigo uh, ay, uy, no. Bien, vámonos por acá Eh, jodeme que el bicho, sí o sí me va, me va a estar persiguiendo por todo Por todo lo que es este área Lo cual me da What the fuck Vamos a ponerlo Vamos a poner, super tryhard Super tryhard Flashers 794 conectado Uy, oh, acá lo del campo que esté súper bajo No sé si me ayuda mucho, eh Tipo, tengo miedo O sea, encima está o sea, a ver, pierdo en este mapa, me meto en el mismo, pero en versión de día Porque creo que meternos así de noche fue lo más peor que he podido haber eh. Mira, ya veo como un coso las arenitas, o sea Quiero que me comenten, ¿alguno veía los teletubbies, chicos? Porque yo no los vi en la tele, pero sí los veía después yo, YouTube. Tipo, y a día de hoy... ¡Ay! ¡Ay, ¡Ay! pero qué carajo es eso, por qué? Amigo, what the fuck ¡Ah! ¡No! Amigo, el grito es súper una Coge cogela, cógela. Cogela, cogela tu mi papilla. ¡Ay, cómo corre, guata! Se dejó de gritar. ¡Ay! Puta, me está troleando LOL, me retroleó, tipo, no, Dejó de gritar. Yo dije, bueno, me dejó de perseguir. Hijo de puta, me.. ¡Ay! Yo. LOL, creo que acá llego al límite. El mapa tengo que empezar a girar súper eh, balanceadamente. Porque si giro muy de golpe el bicho me va. Me va a coger las espaldas. Bastante lento, el amigo. Vamos a trolearlo acá la bola 390. ¡Ay, pero si traspasó el árbol! Vamos, o sea, la canción super que te hace Andrea a Terror de fondo Y hago la... la envolvente, la envolvente, la envolvente, la envolvente, la envolvente, la envolvente. Mira, acá hay otra. A buenas horas que la encuentro. Ah, o sea, tipo el.. What? Bien, estamos en un, iba a decir en una especie de laberinto, pero no, estamos en un laberinto posta. O sea, yo también, tipo, me la rebusco. Yo me estoy buscando un infarto en, una, en un juego de estos en cualquier momento. Y la verdad que el día que me pegue un infarto, uno, a ustedes no les va a sorprender un carajo. Y dos, yo voy a decir que me lo tenía merecido, la verdad. Hoy sea, tipo, o sea, el concepto en sí de un laberinto ya es. Y si le sumás. <risa> Salí volando a la mierda. A ver, como diría Vegeta, ¿qué somos? ¿Leones o huevones? Yo huevón soy. Yo soy un león. Un león, un león que capaz tiene un poco de miedo Pero es porque soy un león siendo no, yo, yo, yo no sería un león, yo sería tipo Un zorro, siendo acechado por un león Porque tipo, yo acá no tengo manera de defenderme Soy Una presa, lo cual suena bastante furro La verdad, no, no no hate, no hate a los furros No hate, no hate from my part Eh ¡Ah! ¡La concha! ¡Dios! Este hijo de puta Me da, me da, me da mucha cada vez tengo un nombre diferente, tipo ahora soy Player 545. Tipo, el juego es mal rollero, ¿entendés? Tipo, da bastante. bastante miditus. ¡Ay! ¡Ay! ¡Juncha! O sea, yo me resigno a perder en un mapa. Igual me da bastante miedo el ruido que hace. Es como que genera muchísimo más mal rollo, ¿entendés? Yo creo que el hecho de que no haya un historia... acá. Está, acá está. Está tras mío, está tras mío, está tras mío, me está pisando los talones. Tiene que venir por ahí, cabrón. Allá está. Mirá, es el Siren G de los Teletubbies. Es el Siren Head de los Teletubbies. ¡Ah! ¡Ay, no! Amigo, lo que, le acabo, lo que le acabo de hacer no tiene nombre. Don't have name. Don't have name. No have name. Bien, vamos, vamos, vamos. Vamos, que este nivel lo ganamos, weberich. Vamos. Vamos, corro, corro. Corro, corro corro bien, creo que lo perdí ¡ah! pero ah, más chico no corre amigo anda más rápido que no sé ¡Uf! vamos vamos vamos vamos vamos que esta la ganamos tipo tener el bicho ¡Ah! Tener el bicho atrás es como un point extra tipo es un extra point Porque tipo sabes que lo tenés atrás y no te lo vas a topar de frente Lo cual le hace más difícil que te pueda ganar Porque el tipo ¡Ay! Yo, la primera vez que jugué este juego, me di mucho mal rollo porque había jugado en uno en donde había una motosierra y creo que es este nivel. O Soy sea, algo que, posta, pero posta, literalmente me da mucho miedo. A un punto en el que, literalmente, me puedo hacer llorar. Es una motosierra, o sea, ustedes dirán, wow. Capaz que ustedes también pueden compartir el miedo, pero a mí literalmente lo que es el ruido de una motosierra me perturba y creo que es este. El huevo. pero no tiene motosierra, creo que es un huevo a seca. ¡Ah! Vamos. Yo salte, Parkour, Ok no me, no me voy a confiar porque siento que me está retroleando Ah no. Uf. Tipo iba a decir siento que me está recontra mil troleando como el bicho de antes. Que tipo... ¡Ay, ay, ay. Uh. Tipo, yo igual también me estoy medio buscando la muerte con claro, el hueón esto ¡Salta, salta, salta! No salta, ¿no? Ponele voluntad a la concha de tu madre es, tipo, a, a hacerme asustar Tocame, golpeame, no, no me pegues porque eso no me excita Pero, no sé, hacerme algo malo, es tipo, escupime o... No, también me excita A ver, mejor no me hagas nada, tipo, no sé, no me deja amor También me excita ¡Oh! Vámonos. Ah, que la tengo escondida. La concha de tu madre. ¡Ay! ¡Venga! su madre. Tipo, iba a decir desconozco cuál es el. ¿Cuál es el screamer de acá? Justo me sale. Me sale la pendeja esa. ¿Cuál es el fiel? Verga bueno. A ver, creo que ustedes ya lo sabrán. Y si no, no lo saben yo. Tipo... ¡Ah! A ver, miedo como tal me da. Ay, amigo, me quedo un no. O sea, es la primera vez que voy a ganar este juego, posta O sea, me lo estás diciendo sí. Y la pendeja esta me va a saltar en cualquier momento me va a pegar un. No, no muere quien está ¡No muere quien está muerto! ¡Uh! Dios, qué fea la pendeja. Vamos ¡Ah! no la esperaba, no lo esperaba, vos tampoco te esperas ¡Oh! Viene, viene, viene, ¡Y le hago la 1 9 11! Pero... lo tenías escondido y yo me tenía escondido esto uh. amigo soy como no sé una persona que resalta tipo salto gané gané Gané, gané, gané, gané, matame ahora si querés, la concha de tu madre La concha de tu madre A ver, dice centro secreto, tipo, acá yo lo mínimo que espero es que me salga un xenomorfo o algo por el estilo Ay, no, mejor que eso también es un tipo de laberinto A ver, este es el último A ver, yo presento que A ver, presentir Yo creo que acá muero Tipo, hay un mapa en el que yo digo, acá muero Y el mapa en el que yo voy a morir es este ¡Decime que no me encierro! Uf. Amigo, acción y reacción, acción y reacción ¿Por dónde me voy? Por el sitio grande ¡Acción irreal! ¡Dios! A acción y reacción Acción y reacción ¡Ah! ¡No, no! ¡Que no morí, que no morí, que no morí, que no morí, que no morí, que no morí, no muero! Dios, amigo, las que le estoy haciendo los tarados de estos No tienen nombre ¡Bicho! ¡Bicho! ¡Ey! ¡Bicho! ¡Ey! ¿En serio? ¿Estás bro? bro. A ver, necesito que el bicho, o sea, para que tener tranquilidad, es muy masoquista, pero para tener tranquilidad necesito que el bicho me esté por detrás ¡Viene! ¡Viene! ¡Viene! ¡Ay, acá, ay, acá muere! ¡Acá muere! ¡Ah! ¡Muere quien está vencido! ¡Buddy! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ahí se viene! ¡Ahí se viene! ¡Ahí se viene! ¡Bien hasta qué punto! ¡Bien hasta qué punto! Amigo, no puede ser...